Al equipo de gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre 2012 y 2016, se le plantea la posibilidad de entrar a formar parte del proyecto Coursera. Un proyecto nuevo, no solo para la Universidad Autónoma de Barcelona, sino para todo el mundo. Coursera se fundó en la primavera del 2012 y es a finales de ese mismo año cuando la Universidad Autónoma empieza sus negociaciones para formar parte del proyecto. Coursera fue fundada por las principales universidades de la costa oeste de Estados Unidos. Se decidió que la Universidad Autónoma de Barcelona no podía quedar al margen de una iniciativa tan importante en innovación, en innovación docente. Al principio se contempló casi única y exclusivamente como una herramienta de proyección internacional de la propia universidad, aunque después de tres años de trabajo ha quedado claramente demostrado que los beneficios son muchos otros también. En aquel tiempo, que eran los principios del MOOC, eh, había pocas universidades, no sé, en Coursera tal vez había entre 10 y 20, ¿no? pero es que eran universidades de peso, ¿no? es que era Stanford, el MIT, Harvard, no digo en Coursera, sino en todos estos MOOCs, Princeton, ¿no? Dice, la Universidad de Pensilvania. Y yo le decía, es que eh, yo estaría muy orgullosa si aquí además estuviese el logo de la UAB junto con los logos de todas estas universidades. ¿no? Y bueno, me parece que en febrero de, del 2013 lo conseguimos. Pues los primeros contactos con Coursera fueron como, como alumno, de hecho, y a raíz de la inscripción en uno de los cursos que en ese momento ofrecía, que en aquel entonces no, no eran demasiados, uh, pues bueno, pareció que podía ser una iniciativa interesante para la universidad. Entonces, pues, con esa idea en mente, eh, en concreto pues, buscó una referencia a la página de Coursera, enviamos un correo y nos pudimos poner con, en contacto con una con una persona de, del staff, digamos, de Cursera, uh, cosa que nos permitió explorar hasta qué punto pues, las dos organizaciones podemos tener uh, interés por parte de la universidad en entrar en la plataforma y por parte de, por parte de Cursera, de que la Autónoma fuera una de las universidades presentes en, en la plataforma. Me llamó Juan Antonio Martínez, Juanan, ¿vale?, del APSI, diciendo, oye, es que nosotros hemos hablado, nos han dicho que la vicerrectora te ha propuesto el, el, el de alguna manera colaborar con este tema y tal, ¿por qué no nos vemos? Dice, nos vimos aquí en el bar de, de, de la Escuela de Ingeniería y estuvimos hablando y la verdad es que en más o menos tres semanas ya estábamos dentro de Coursera ¿eh? y a partir de allí pues empezó ya todo el trabajo de ir lanzando MOOCs, etcétera, etcétera. En el momento en el que contactamos, la plataforma solo ofrecía cursos en, en inglés en aquel momento y se estaba preparando un, la posibilidad de introducir uh, nuevos cursos en diferentes idiomas. Eh, entre ellos uh, había una parte que era lo que llamaban el, el lanzamiento de los primeros cursos de Cursera en español. Y bueno, fue un, un espacio que también intentamos uh, ocupar, digamos, y, y completar la oferta que en ese momento había, había en Cursera. Para entrar en Cursera. Eh, teníamos que entrar ofreciendo ya cursos, ¿eh? cursos no hechos pero ofreciendo ya una planificación de ahora en estas fechas tendremos estos cursos y tal con lo cual los dos primeros cursos que se hicieron eh, fueron, por decirlo de alguna manera, a dedo, es decir, desde el vicerrectorado y desde el APSI desde la estructura que habíamos montado, buscamos temas que pudiesen parecer interesantes, que pudiesen eh, parecer interesantes a un amplio espectro de gente, ¿no? de ahí, por ejemplo, el de Egiptología, ¿eh? o de ahí el de precálculo, porque la idea del curso de precálculo es que es eh, el cálculo que tú necesitas saber para entrar en la universidad, de alguna manera, ¿no? y esto podía ser interesante para muchísima gente. En el momento en que, se, bueno, en que realmente se consiguió entrar en Coursera uh, se había estructurado una oferta básicamente de tres cursos. Uno de Medicina, uh, que finalmente no llevamos a cabo, ya que bueno, por un tema personal del, del profesor en este caso, uh, y dos que, constru, que construyeron digamos, el núcleo de nuestra oferta inicial, que fueron los cursos de Egiptología, que impartieron y siguen impartiendo, de hecho, a Josep Cervelló y José Lull y el curso de precálculo con Jaume Tougeol y Merced Villanueva. Bueno, En nuestro caso, la motivación para eh, hacer este curso de Egiptología eh, no partió de nosotros mismos, porque nosotros, en realidad, no conocíamos absolutamente nada de este mundo. No, no sabíamos qué era cursera, no sabíamos qué era una plataforma de cursos masivos y online, eh, ni conocíamos nada de este mundo. Entonces, la cosa fue que una tarde apacible del mes de febrero del año 2013, la vicerrectora de Docencia y Calidad de la Universidad Autónoma de Barcelona eh, me llamó a casa, yo estaba trabajando en casa esa tarde, eh, y me eh, explicó pues, que se iniciaba este proyecto, me hizo un resumen de, de en qué consistía el proyecto y eh, me propuso la posibilidad de que uno de los primeros cursos que la universidad lanzara fuera justamente un curso de egiptología. Y así empezó. Entonces, en ese momento, eh, yo enseguida le dije que sí, porque si algo nos caracteriza al equipo egiptológico de esta casa es que, bueno, en fin, somos, nos gusta hacer cosas y somos activos y nos gusta eh, la innovación y los nuevos retos ¿no? y entonces de entrada le dije que sí pensando que al día siguiente lo comentaría con mis colegas especialmente con el doctor José Lull y que acabaríamos de tomar la decisión ¿no? y bueno quizás por ignorancia quizás por no saber dónde nos metíamos aceptamos y ya en mayo de 2013 empezamos a, a grabar los primeros vídeos y claro evidentemente no era tan sencillo como, como parecía ni por parte nuestra que éramos novatos en el tema ni tampoco por parte de, del equipo técnico que también se enfrentaba a bueno, pues una serie de condicionantes que eran nuevos para, para ellos cuando nos engañaron y nos dijeron que podíamos eh, digamos, intervenir en un curso de Coursera nos pareció que era una oportunidad que nosotros eh, podíamos aportar nuestro conocimiento anterior eh, nuestra experiencia en cursos de learning y de esta manera eh, nos vimos envueltos digamos en una vorágine de ocho meses para intentar poner en marcha un curso de, de precálculo, que al principio nos pareció muy fácil, pero que en realidad supuso un desgaste eh, muy, muy importante. Conocí a la plataforma como estudiante y me pareció muy interesante y quería quizá conocer la, la, sobre todo conocer la plataforma a nivel interno, cómo se gestionaba y toda la idea de que hubiera unos vídeos disponibles para cualquier, ¿no? en cualquier momento y unos cuestionarios ¿no? para reforzar o para saber si, si, el estudiante, a, si el estudiante había adquirido esos conocimientos. ¿no? Entonces la idea me parecía muy interesante. Si tú quieres convencer a un profesor de que haga un MOOC lo que le has de decir, mira, y cuando tengas que grabar nosotros te ayudaremos y además te dejaremos este equipo eh, y además te recomendamos que lo hagas así y los ejercicios los has de plantear de tal manera y la plataforma funciona tal, tal y tal. Esto fue la primera labor, eh, montar una, una estructura de soporte para el profesorado. Participé en la parte técnica del proyecto de cursos MOOC de la UAB, concretamente con los cursos de precálculo y Egiptología. Junto conmigo también trabajaron dos, dos personas técnicas, que eran Sonia y Alex, y entre los tres teníamos en mente cumplir dos grandes objetivos. El primero era investigar cuál era el método y forma de trabajo que debían seguir los profesores para llegar, llegar a ser autosuficientes a la hora de grabarse. Teníamos que investigar qué software era el mejor y más sencillo de utilizar, también qué máquinas o qué eh, dispositivos necesitarían los profesores, por ejemplo, la, web, la cámara de grabación, el micrófono, y después también enseñarles a cómo utilizarlos, ya que el objetivo era que ellos se grabasen solos y que después nos pasaran a nosotros el vídeo, podríamos decir, grabado en, en a su manera, para después nosotros posprocesarlo. Desde el punto de vista técnico, también establecimos un método de trabajo para la postproducción de vídeos, ya que desde que el vídeo es grabado por el profesor hasta que llega al formato óptimo final para colgarse en el curso, en la plataforma, pues eh, pasa por diferentes fases. Deci eh, entonces definimos un sistema de trabajo que nos permitía en todo momento saber en qué estado se encontraba cada vídeo, incluso hacer un, hicimos un sistema de gestión de revisiones. Los MOOC han sido y son posibles gracias a la participación de numerosas personas, desde miembros del equipo de gobierno, pasando por todos los profesores que han creado y diseñado los cursos que actualmente la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece en Cursera, sin olvidar, eso sí, la ayuda de los colaboradores docentes, y por último, el equipo técnico. Un equipo técnico que es muy reducido frente a los 44 profesores que actualmente están trabajando con nosotros en el proyecto. Dentro del equipo técnico, concretamente, trabaja Juan Antonio Martínez como responsable del, del proyecto y yo misma, como coordinación de los cursos MOOC, planificación y realización de, de los cursos. Marina, como tradu traductora de, de subtítulos y de textos en, en inglés. Y, finalmente, Marta y Mario, que se ocupan de la producción de los vídeos. Bueno, nosotros nos encargamos principalmente de dar formato a los vídeos que nos envían los profesores. Habitualmente lo que hacen es que se graban en casa con una webcam y con un equipo que les hemos dejado en préstamo y nos lo envían a nosotros, y nosotros lo que hacemos precisamente es pues, quitar el principio antes de que empiece a hablar, cuando se equivoca, los silencios, el final, de manera que lo que le llega al alumno ya es el vídeo empaquetado con su inicio, su final y de una forma pues, un poco más elegante y aparte nos encargamos de hacer los vídeos complementarios, es decir, los vídeos promocionales, los vídeos de entrevistas, es decir, todo aquello que da un valor añadido a los que son los vídeos puramente docentes. La oferta inicial se, se complementó al final con, bueno, con, con nuevos cursos que han demostrado pues, que la oferta que realizaba la universidad uh, podía ser una oferta muy atractiva. ¿no? A modo de ejemplo, pues, cursos como, como el de primeros auxilios psicológicos, o el curso de corrección y, y estilo en español, cursos que, que suman uh, cifras uh, por encima de los 60-70.000 uh, estudiantes uh, ya inscritos en, en estos cursos, o el propio curso de Egiptología, que aún siendo de la oferta inicial, pues, con, sigue siendo uno de los cursos más, más demandados de los que ofrecemos. Hombre, la diferencia sustancial respecto a una clase presencial es que, mmm, de alguna manera, tienes que estar en contacto con, eh, con, eh, con, el, con, el, con los receptores, en particular, concretamente a través de los foros, y a través de, los, de las discusiones, o sea, de, las, de, de la página de discusiones de los distintos contenidos del curso. El trabajo es, es amplio, se tiene que trabajar en, en, trabajar en diversos formatos, el, el tema de los vídeos, que parece una tontería pero no lo es, aunque hablas, hables frecuentemente, no es lo mismo grabar un vídeo que hablar en clase, las unidades son diferentes, encapsularlo todo en 5 o seis minutos o en tres minutos es más complicado que dar una clase de una hora y media. Los profesores, cuando empiezas a dar clase, el problema es cómo llenar la hora. Cuando llevas años el problema es cómo callo, ¿no? porque a veces pasa toda una clase y dices, llevaba 15 diapositivas y solo he pasado una, ¿cómo es posible?, ¿no? y no he explicado mi vida o cuando estuve de viaje, que hay gente que lo hace, ¿no? ceñiéndote al tema, se... es un especialista en hablar mucho, y esto es un problema. Nosotros como profesores de enseñanza pues, estábamos muy acostumbrados pues, a hablar en público, a preparar transparencias, a preparar material. Claro, en el momento que te dicen que además tienes que grabarte y tienes que mostrar pues, lo que estás escribiendo a través de un vídeo, aquí esto fue un cambio importante, desde el momento que bueno, qué camisa tienes que ponerte, cómo tienes que ir peinado, que si hay reflejos de la luz que si eh, ahora se, te, se oye un perro por, eh, de fondo, que se oye un, un clic que, que tenemos que evitarlo. Para nosotros esto realmente fue una novedad, porque bueno, normalmente cuando tú estás en una pizarra, estás en clase, pues si te equivocas, pues borras, vuelves para atrás y evidentemente en un vídeo esto no es posible. En el momento que grababa toda una clase, a la hora de repasar pues bueno que estuviera más o menos bien o... Pues me costaba mucho verla, me costaba mucho, me costaba mucho reseguirla un poco porque no, no soy muy dado a, a verme a mí mismo, con lo cual esto era un poco más complicado. Naturalmente la preparación del curso fue eh, difícil al principio. y Fue difícil básicamente porque era un medio que nosotros no conocíamos, eh, en el que nunca habíamos trabajado. Eh, y se trataba de alguna forma de, de, de iniciarse ¿no? en una forma nueva de hacer docencia eh, que nosotros nunca habíamos experimentado. Y eso ya de entrada comportó un problema. ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, a mí al principio me costó muchísimo grabar los vídeos. Los primeros vídeos fueron un auténtico suplicio. ¿eh? Eh, y tanto es así que muchas veces me arrepentí de haber dado aquel primer sí a la vicerrectora, ¿no? porque realmente fue muy difícil para mí grabar estos vídeos. Lo que al principio fue un auténtico calvario fueron la, la enorme cantidad de problemas técnicos que en mi caso tenía. Pues a veces grababa un vídeo y eh, eso una vez, eh, una vez hechas las comprobaciones de audio y de, y de imagen. Pero al acabado el vídeo pues resultaba que el sonido no se había grabado, con lo cual lo tenías que volver a, a repetir. Había vídeos que repetía hasta cinco veces. Entonces, claro, eh, la cara que yo podía ofrecer de, de ilusión, de pasión, en el vídeo original no creo que coincidiera con la cara que podía ofrecer en el, en el quinto vídeo, ¿no? después de repetirlo tantas tantas veces. Luego poco a poco te vas acostumbrando, entiendes que el lenguaje es distinto, entiendes que el medio es distinto, que los estudiantes eh, trabajan y actúan de una forma diferente, y entonces poco a poco te vas eh, adaptando a esa, a esa diferencia y las cosas van saliendo mejor. Y todos los últimos vídeos ya los grabas mucho más de corrido, ¿no? de una forma mucho más, eh, mucho más sencilla. Me quedo con el, el haber servido nuestro curso para haber creado una auténtica comunidad de aficionados a la, a la Egiptología que han tomado el curso como, como referencia y que han hecho de él el, el eslabón, que ha sido capaz de unir a aficionados a la Egiptología de, de México, de Argentina, de Brasil, de España, de muy diversos lugares. Eso ha sido eh, realmente maravilloso y eso es de lo que realmente podemos estar orgullosos, tanto el profesor Cervello como yo mismo. Nos cogió el terremoto de Nepal y nos encontramos con la situación de que estábamos generando y teníamos un material, pero lo teníamos en castellano. Desde Nepal nos pidieron ayuda en este sentido, tradujimos algún vídeo, pero fue un poco frustrante porque nos dimos cuenta de que no podíamos dar respuesta a la situación, aunque teníamos el material por cuestiones idiomáticas. En la segunda edición eh, nos ha coincidido con el terremoto de Ecuador en abril de 2016 y en este caso, como que es un país del no mismo habla que nosotros, eh, se pudo responder muy rápido. En 24 horas tenían un canal de YouTube montado con los vídeos esenciales. En la medida que nos pedían otras cosas específicas se les pudo ir pasando material y pautas con ese canal de YouTube, y eso ha dado un contacto eh, muy interesante y a ellos les ha dado la posibilidad de formar a todos los voluntarios, porque Ecuador no tenía tradición de trabajar en primeros auxilios psicológicos. Nosotros ha sido eh, lo, lo, quizá lo más importante. Recuerdo que el primer año tuve una llamada telefónica, cuando estuvo a punto de finalizar el curso, de un médico jubilado que nos llamó para felicitarnos por el curso y nos llamó diciendo que había estado siguiendo el curso, que no lo podía finalizar porque en ese momento tenía un problema de salud y estaba en el hospital, pero realmente le gustó mucho el curso una persona que no tenía ningún objetivo, simplemente era aprender por aprender, porque era un jubilado ya de más de 70 años. Un día de verano yo subía a la facultad pues porque debía, hacer, debía necesitar hacer algo aquí eh, y estaba desierto, no había absolutamente nadie. Y entonces en el parking estaba prácticamente en mi coche y eh, en un momento determinado se, se me acerca otro coche de una familia que con su hijo, que tenía que empezar el curso, eh, el primer curso de universidad al año siguiente, eh, buscaban la facultad en la que tenían que inscribirse. Y no era una facultad de letras, iba a inscribirse no sé si en matemáticas o algo de eso. Y entonces me pararon y me preguntaron dónde estaba la facultad de matemáticas. Yo estaba frente a la de letras. Y eh, yo les expliqué dónde estaba la facultad. Y entonces el muchacho eh, me mira y me dice... ¿Usted no es un profesor de Egiptología de Cursera? Eh, y yo, claro, me quedo absolutamente eh, parado ¿no? y le digo, sí, pero ¿cómo lo sabes? Porque había visto la, la, la publicidad. ¿no? Y luego esto se repitió muchas veces. A veces, paseando por la facultad, por ejemplo, eh, los estudiantes, pues, aquello que te miran, sonreían, señalaban, ¿no? Y tú ya sabías que era evidentemente porque, porque Cursera estaba detrás de todo esto. ¿no? Uh, ¿A nivel académico? Coincidió con el que estaba impartiendo un curso. Me retornaron un artículo y me dijeron: se tiene que mejorar la revisión del inglés. Y pensé: ¿y si se lo pido a algunos alumnos? Pero claro, no los conozco personalmente. Y entonces hice un post diciendo: si hay alguien con buen nivel de inglés que quiera hacerme un favor y hacer una revisión de algunas partes de un artículo, que se ponga en contacto conmigo. Y entonces es lo que sucedió, que en una hora y media ya tenía 95 respuestas de gente súper entregada y, y entonces tuve que decir, por favor, que nadie más <risa> se ofrezca, uh, muchas gracias a todo el mundo, no quiero decir que no, pero a, a pesar de ello continuaron enviando correos y contesté, claro, evidentemente todo el mundo, no puedes dejar todo el mundo colgado, pero claro, contestar fueron ciento y pico correos, todos los que me habían dicho que sí, contactar con ellos, decirles que sí en qué condiciones, es este artículo, es esto, lo otro, me enviaron, claro, no les podía decir tú sí, tú no, hay gente que, bueno, se ofrecieron voluntariamente y se sabe mal. Al final tenía como 40 revisiones del artículo, con disensiones totales sobre las frases, claro, uno era australiano, el otro era americano, el otro era... era bastante, bastante complicado, pero fue muy divertido, es decir, el, el, la buena disposición de los alumnos me, me dio realmente una medida para entender qué cantidad de gente estaba realmente implicada y también la disposición del, de, de muchos alumnos que saben que reciben algo gratis, pero que también pueden dar algo gratis a cambio y, y fue muy interesante. Yo creo que, yo creo que los MOOCs uh, es, un, es un siguiente paso. Cuando aparece Internet, aparece Internet como un medio para difusión cultural, difusión de información, difusión de contenidos. Yo creo que los MOOCs ahora tienen una función utilizando el medio de Internet como una difusión de conocimiento. Es una primera aproximación a cualquier temática, a cualquier conocimiento que cualquier persona quiera, quiera poder hacer. A partir de ese primer conocimiento, esa persona puede decidir si quiere especializarse o no. Yo creo que en ese sentido el MOOC tiene, es una primera oferta a partir de la cual pues, pueden venir las universidades a distancia o pueden venir las universidades presenciales si esta persona quiere especializarse. Yo creo que en ese sentido MOOC tiene, tiene futuro por cuanto es un tipo de, de producto en el cual va dirigido un, a una iniciación en cualquier ámbito, o cualquier campo. Tienen un futuro y tienen un papel que desempeñar en, en el contexto de la docencia universitaria, eh, pero todavía es muy pronto en realidad para definir exactamente qué papel tiene que ser ese. ¿no? Eh, a mí me parece que, por un lado, los profesores tenemos que acabar de ver eh, si el uh, MOOC y el, uh, y el material docente de un MOOC puede ser utilizado más allá eh, de lo que es propiamente el, el, el curso online y masivo. Eh, tenemos que ver un poco si uh, sacamos un rendimiento mayor ¿no? al esfuerzo que se hace en el momento de preparar un MOOC en nuestra práctica docente y por otro lado las, las autoridades académicas tienen que ver también eh, si, eh, bueno, si estos cursos interesan eh, a la universidad eh, y si esta dinámica docente que se puede establecer entre el MOOC y la docencia presencial eh, pues, eh, tiene, tiene sentido y es positiva. ¿no? A mí me parece que es un trabajo que tendremos que ir haciendo en los próximos años y si ese trabajo se, se hace bien y encontramos la manera de integrar los MOOCs en lo que es la práctica docente general, a mí me parece que pueden tener un futuro asegurado. ¿no? Creo que si a la universidad le interesa esto tendría que apostar por docentes especializados en, en, esta, en esta área, es decir, es decir pues este, este funciona, pues a partir de ahora vamos a hacer te vamos a hacer un plan docente en esta línea y serás docente y puedes, puedes dar clases en máster presenciales o en alguna en titulación, pero personal especializado realmente en este, en este tipo de clases, porque es necesario. No estamos hablando de un docente normal que da clases, mira, las grabo y ya está. No es las grabo y ya está, es decir, es, es mucho más. Bueno, el futuro de los MOOC es, está abierto y además con ángulo, eh, diríamos, totalmente divergente. O sea, eh, el futuro es lo que se quiera, porque es un procedimiento y un formato de docente eh, que permite infinidad de aplicaciones, infinidad de, de aprovechamientos. ¿no? Yo no sé exactamente cuál será el futuro de los MOOC. Lo que sí creo, o pienso, o que debería ser, es que eh, cada vez más la enseñanza, sea secundaria, primaria o, o de la universidad eh, tiene que permitir llegar a más gente y en este sentido los MOOC han supuesto un cambio radical en la manera como tenemos actualmente para llegar a una gran eh, cantidad de alumnos. A nivel oficial no hay un reconocimiento, es decir, en el currículum puedes poner la línea de que has hecho el curso con Jordi Valverdú, es fantástico, sobre las emociones y la filosofía pero si vas a hacer unas oposiciones no te dicen esto cuenta como dos créditos de uh, tal, o para el plan docente esto cuenta. Por ejemplo, si los MOOCs se pudieran implementar dentro del sistema del uh, currículum académico, que hubiera 30 créditos libres que fueran libres de esta facultad, de la facultad de al lado, o de cursera, Entonces, que, que estuvieran validados evidentemente y seleccionados, pero los pudieran escoger y esto sirviera para uh, la uh, confección oficial, oficial del título, entonces serían, serían más prácticos desde un punto de vista oficial. Posiblemente otra evolución sea que, eh, que de hecho ya, ya existe, que con diferentes, que haya itinerarios de MOOCs que hagan una titulación, pues una especialidad, un algo, incluso posgrados construidos con módulos pequeños donde la gente en el periodo de dos, tres años pueda formarse con unidades concretas. Que yo ya desde que empecé a hacer este curso, al curso que hago presencial, ya les recomiendo a algún, ver algunos vídeos de algunos otros cursos MOOC relacionados con la, con la, con la asignatura. O sea, para mí ya, ya eso ha supuesto un cambio. Y un otro cambio inminente es que para el año que viene queremos preparar cuestionarios para los estudiantes de las titulaciones presenciales, de la misma, o siguiendo la misma filosofía ¿no? que en los cuestionarios que hay en los cursos MOOC, con preguntas abiertas, de forma que cada vez que se ejecute un nuevo cuestionario las preguntas sean ligeramente diferentes, o sea, que estén parametrizadas y que eso permita que cada vez que el estudiante realice el cuestionario, si no está la respuesta correcta, pues vaya siguiendo un proceso de aprendizaje. La interacción personal ha de convertirse en el elemento clave de, eh, del aprendizaje. Eh, por eso pienso que las clases magistrales podrían dejar de ser presenciales y aprovechar los momentos de contacto profesor-alumno para que esa interacción pues, fuese más efectiva en el proceso de, de, de aprendizaje. Eh, en esta migración de formas de, de, de aprendizaje, pienso que la experiencia de los, de los MOOCs han podido ser un impulso importante para muchos profesores de cómo introducir de cómo introducir eh, métodos alternativos de docentes. Mira, desde, desde el punto de vista de económicos digamos lo más caro es las horas presenciales del profesor. Entonces vamos a limitar estas horas presenciales del profesor, a aquellos, a aquellos temas o a aquellas actividades donde realmente el valor añadido del profesor sea muy alto. Un poco el mensaje es, eh, el conocimiento está en la red, el conocimiento está en la nube. Yo, eh, mis alumnos no sacan ninguna ventaja de que yo vaya y les explique en la pizarra lo que ellos pueden ver en un, en un vídeo de YouTube. ¿Mm? En cambio, donde sí pueden sacar ventaja es cuando yo les presente un caso, en este caso el diseño de un circuito, el eh, que interactivamente hagamos este circuito entre todos, porque entonces yo les puedo ofrecer mi experiencia real en el diseño de circuitos. Nosotros como equipo estamos incorporando los vídeos eh, en nuestras formaciones que están fuera de la plataforma, porque tienen una, un beneficio añadido que es que um, Acortan y personalizan en los trabajos de, de formación. En muchas de nuestras formaciones, a partir de esta experiencia, lo que estamos haciendo es que lo, las personas que vamos a formar ven 5, 6, 7 vídeos, los traen vistos de casa y en las sesiones no tenemos que explicar la parte teórica. Eso permite poder trabajar mucho más, por ejemplo, con eh, aprendizaje basado en problemas y evita, como docentes, tener que dar una y otra vez las mismas explicaciones teóricas. Y en vez de decirles, vamos a utilizar dos horas para contaros la teoría y después vosotros hacéis los problemas en casa, vamos a hacerlo justo al contrario. Vamos a deciros, aquí tenéis los vídeos, os lo miráis y cuando lleguéis a clase haremos problemas. Me presta la oportunidad de disponer de medios técnicos para que lo que son las clases magistrales, que son clases que siempre vas repitiendo curso a curso, poderlas hacerlas en vídeo, eh, con el estilo MOOC, con la metodología MOOC, y estas clases ya dedicadas a, a, a universidad, a cursos universitarios, poder ofrecerlas a los alumnos de manera que ellos los puedan ver uh, fuera de horario de clase. Esto permite que los alumnos puedan adquirir estos primeros conocimientos de clase magistral fuera de horas de clase cuando ellos quieran y como quieran y donde quieran, y poder aprovechar mis clases presenciales para poder ejercer ejercicios o esclarecer dudas sobre esos materiales. Es decir, no perder el tiempo, entre comillas, explicando siempre lo mismo, sino que aprovechar mejor las clases presenciales para darles más contenido y, por mi parte, también como profesor, darles mayor valor añadido. ¿Y mejoran los resultados académicos? Bueno, mejoraron algo. ¿eh? ¿Mejoraron algo? Tener en cuenta... Eh, que os estoy diciendo que es una asignatura de primer curso donde los alumnos llegan con una nota de corte muy baja. No, no se pueden pedir maravillas, pero de todas maneras, a lo largo de los años, hemos, el, el porcentaje de aprobados ha aumentado del orden del 10%. 7% el primer año y en tres años que llevamos ya con esta experiencia, el último año el aumento respecto a cuando no utilizábamos el MOOC es del 10%. ¿Aprueban, eh, o sea, la conclusiones ¿aprueban algunos más? Sí, ¿eh? ¿aprueban muchísimos más? Bueno, ¿eh? un resultado modesto, pero tal vez el resultado que a mí me gusta más es que eh, calculamos entre el primer parcial y el segundo parcial que les hacemos cuánta gente dejaba, dejaba la asignatura, cuánta gente no se presentaba al segundo parcial y sí se había presentado al primero, ¿no? Y este, este dato, este es, de alguna manera el número de alumnos, entre comillas, que abandonan la asignatura del primer al segundo parcial sí que ha bajado significativamente. Es decir, nuestra sensación es que el curso MOOC lo que hace de alguna manera es retener más a los alumnos, ¿eh? fidelizarlos un poco más con la asignatura. No tienes que explicar lo que es una crisis 300 veces en tu vida. Lo explicas una vez, lo explicas tantas veces hasta que te queda perfecta y cuando necesites explicar lo que es una crisis, ya lo tienes. Echas mano del vídeo y los estudiantes pueden ver eso con calidad. Podemos entonces trabajar con ejemplos. Yo creo que eso es un, un cambio que a la larga, es decir, probablemente en sistemas mixtos de, de formación, con una parte online y otra parte presencial, yo creo que es aquí donde, donde hay un potencial también muy importante. Los alumnos eh, cada año les pasamos... Unas encuestas, unas encuestas específicas de, de la experiencia esta, ¿eh? o sea, no solo las encuestas que hace la UAB de profesorado y tal, se las pasamos nosotros, y entre las muchas preguntas que ponemos, hay una que para mí es la importante, que es, dice, mira, ahora que ya ha acabado el curso y que ya has pasado por esta experiencia de utilizar Coursera y todo esto, si, yo ahora, si ahora volviese a empezar el curso y yo te diese la oportunidad de qué quieres hacerlo, con la metodología convencional, como en el resto de asignaturas, más o menos, o con, o con el MOOC, ¿vale? ¿Qué, ¿qué escogerías? ¿Eh? Todos los años, más del 80% dicen que escogerían la, la versión MOOC. Estamos encantados de haber hecho este curso. Ha sido un antes y un después para nosotros, para nuestro instituto, en cierto modo también para la universidad, no solo nuestro curso, sino todos los cursos de cursera, ¿no? porque eh, hemos ganado en visibilidad de una manera mmm, muy clara y muy significativa. ¿no? Eh, y por tanto, pues eso está ahí. Eh, yo creo que lo que es interesante es lo humano, es el nivel humano. ¿eh? Porque, eh, porque lo que sí nos hemos encontrado es que se ha formado una especie de comunidad eh, egiptológico-cursera eh, eh, en el mundo entero eh, y esto nos, eh, nos ha dado una satisfacción y una, no sé, una alegría personal muy grande. ¿no? La gente nos recibe en todas partes cuando vamos a dar charlas, conferencias con un cariño que es eh, increíble. ¿no? realmente eso de, Supongo que para ellos eso de poner eh, carne y hueso ¿no? eh, a, a esa persona que aparece en la pantalla del, del vídeo pues es como una cosa muy gratificante y muy divertida y entonces, una cosa que nos llama mucho la atención de cuando vamos a dar una conferencia y hay gente de Cursera, que es ya prácticamente siempre y en todas partes, es que, um, es que entre el público siempre hay gente que sonríe mmm, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? antes de empezar la conferencia. Y esa gente que sonríe con una sonrisa de oreja a oreja, esos son los de Cursera. Y yo muchas veces al empezar la conferencia miro el público eh, y detecto a este grupo y les digo, vosotros sois de Cursera. Y me dicen que sí. Yo creo que las aportaciones del MOOC y de, eh, de los MOOC... Eh, son a dos niveles. Es decir, por un lado, en cuanto al MOOC y el trabajo con plataformas potentes como Coursera, eh, yo destacaría la posibilidad de llegar a un público muy amplio, de una forma sencilla y a un coste eh, relativamente bajo. Es decir, los estudiantes tienen posibilidad de formarse en temas concretos, con calidad, porque creo que esto es muy importante, y de una forma fácilmente accesible. Yo creo que es un tema muy interesante, yo creo que es una, una, una opción muy importante. Es uh, no, no, no solo información, no solo ya transmitir información, cultura, sino transmitir conocimiento. Cómo se hacen las cosas, saber cómo conocer uh, conocimiento, yo creo que es muy importante. Para un nivel, yo creo, cultural y masivo, de, de, de mucha gente y sobre todo también en, en ámbitos o en zonas en las cuales la, el conocimiento puede ser más complicado más complejo de hacer llegar, pues a, a través de Internet hoy en día la difusión de esta información a través de los MOOCs puede ser muy importante. Se ha formado esta comunidad eh, que todos nos tenemos como mucho afecto, ¿no? precisamente porque hay una cosa que nos une eh, de una manera muy, muy, muy clara y muy, y muy significativa, que es eh, la pasión, el amor por el Antiguo Egipto. ¿no? increíbles, es decir, tenía la oportunidad de ver las clases de grandes profesores de Harvard de, o, o de aquí de la Autónoma, es decir, hay grandes profesores y profesoras en todo el mundo. Esto es un gran privilegio y además gratis, esto es, es increíble, puedes hacer un curso entero de programación con el mejor profesor del MIT literalmente con materiales excepcionales gratis. Esto es nuevo, esto no, no es que lo cuelguen, es que lo tienes y hay un seguimiento, hay unas, unos foros, hay unas, unas ofertas educativas que son, son literalmente increíbles. Los cursos MOOC creo que deberían permitir la socialización real de la enseñanza universitaria y que cualquier persona, aunque viva en el Polo Norte, tuviera la oportunidad de poder acceder a, a, los, a una enseñanza y a un aprendizaje universitario como aquel que vive al lado mismo de la universidad. En el momento que empezamos el curso era impensable tener 20.000 alumnos y los hemos tenido, de distintas eh, países, incluso de distintas culturas, incluso de distintos idiomas. Y esto a su, a, también ha supuesto un esfuerzo, un esfuerzo para comunicarte. Creo que esto para mí es una de las cosas más importantes que ofrecen los MOOC, ¿eh? que es esa posibilidad de poder llegar cada vez a un, a un número más amplio de, uh, de alumnos. Por tanto, el futuro espero que sea que cada vez más eh, los alumnos, estén donde estén, eh, puedan acceder con igualdad de oportunidades que un alumno que tenga la universidad al lado de casa.